Muy buenas gente, ¿cómo están? Yo soy Sierra y el día de hoy vamos a hablar de esos temas cómicos que tanto les gustan a ustedes. Más concretamente, si leen el título del video, de los tres ladrones más tontos que he visto pues en toda mi carrera como policía. No están organizados de alguna manera en especial, simplemente fue como los fui recordando, ¿va? Para empezar, y el primero que recuerdo... Que fue el primero que me sucedió cuando yo tenía apenas como un año de policía más o menos Fue creo que el caso más desagradable Pero pues igualmente tiene algo de cómico porque bueno, ahorita lo van a ver Resulta que perseguíamos a una persona la cual se había robado ciertos electrodomésticos de un domicilio Misma persona iba escapando entre los techos entonces, algunos compañeros subimos a los techos para perseguirlo a pie y otros lo seguían por las calles con las unidades. Después de perseguir a esta persona por más o menos una cuadra, bajar a la calle, volver a subir a los techos y seguir corriendo, pues la verdad ya estábamos cansados, traíamos todo el equipo, traíamos el chaleco y una persona que es delgada porque consume algún tipo de de narcótico y que no suele comer y que está acostumbrada a salir corriendo obviamente va a correr más que nosotros sin embargo pues teníamos cierta ventaja con la con la superioridad numérica y que pues somos persistentes cuando alguien sale corriendo <risa> llegado a este punto llegamos a casas que eran de dos pisos lo cual pues ya le suma un poquito más de peligro y emociona la situación algunos compañeros ya no pudieron subir el segundo a las segundas plantas porque estaban cansados, porque el equipo es pesado O porque simplemente prefirieron quedarse abajo por si la persona volvía a descender Yo junto con otro compañero subimos para tratar de darle alcance Esta persona seguía corriendo, recuerdo que tiró unas partes de un, de un balcón Incluso estaba un señor afuera tomándose una cerveza, un refresco Y el, el, el ladrón pasó así por enfrente de él y yo Buenas tardes, con permisos es que lo estoy persiguiendo ya le dimos más o menos alcance Y en cierto punto el ladrón dice Este, no, no, no, me rindo, me rindo Y se, se tira de rodillas Y pone las manos en la nuca Dije, ok, ya, ya se acabó Ya se acabó, ya se acabó, no pasa nada Llegamos igual cansados Obviamente, después de Correr dos cuadras por los techos Subir y bajar, subir y bajar Pues uno se cansa Vemos que la persona pues se rinde Y dijimos ok ya bajamos un poquito el ritmo eh, No te muevas eh, Ponte bajo eh, boca abajo Para pues tratar de minimizar Que el mismo trate de escapar de nuevo Sin embargo cuando nos estamos acercando Tratando de recuperar el aliento El mismo se pone de pie o sea, Bueno si sí, se pone de pie En un movimiento como de flexión Como si fuera un burpee y sin pensar, sin mirar, sin nada, salta, salta de... No, ya estábamos, en una, ya estábamos en un primer piso, en un segundo, no recuerdo bien. Pero el punto es que yo vi claramente, imaginen, imaginen que, que ustedes soy yo y yo soy el ladrón. El tipo hace este movimiento y mientras me está viendo, mientras me está viendo a mí y a mi compañero, salta. Hacia el vacío. Lo primero que pensamos fue se va a dar en la madre. Y así fue, pero no como lo esperábamos. Sino que abajo, aquí en México, muchas casas tienen barandales y muchas casas tienen barandales adornados con medidas antiladrones, que son estas puntas que están en la, en la, en la punta. <risa> De los barandales Aquí les pondré una imagen Entonces simplemente escuchamos Un grito desgarrador Y horrible Porque la persona se había incrustado En las barras Hasta eso no una zona demasiado peligrosa Sino que la zona del chamorro La, la pantorrilla Se le quedó trampada Y todo su peso estaba colgando de, de esa parte de su cuerpo Así que rápidamente los compañeros Que estaban abajo con las unidades Llegaron Pusieron, subieron una, una unidad a la banqueta Para que la, el, el ladrón quedara recostado sobre la unidad Y no cargara todo su peso sobre su carne Así que fue como que, bueno, te, intentaste escapar te, te salió un poquito mal Trata de mirar abajo antes de saltar de un segundo piso O de un primer piso, no recuerdo cuántos pisos eran y, y pues sí se dio en la madre Así que básicamente fue fácil arrestarlo después de eso Pues ya nomás era llamar a la ambulancia, que lo sacaran, llevaran al hospital Y custodiado hasta que ya tuviera una condición médica estable para ser trasladado pues a la comandancia Y de ahí a fiscalía para, para, por el delito de robo Pero empezamos tranquilos porque esto se pone un poquito... Ahí van a ver Muy parecido a este caso Tuvimos uno más reciente En el cual otra persona vuelve a robar No recuerdo qué. La verdad creo que el robo fue desagradable eh, Le robó una, una señora mayor Tenía en, en unas botes de plástico de refresco grandes de 2 y 3 litros, metía monedas de 10 pesos, 10 pesos mexicanos. Y total que pues tenía dos o tres de esas llenas como un pequeño ahorro pues para darte un lujo o darte un antojo. Entonces su nieto que consumía o consume en realidad cristal, la droga conocida como cristal, se las robó y para la, la, la anciana defenderse pues las agarró. Y su nieto la golpeó en la cara para arrebatarle las, los botes con monedas Entonces era pues sumamente importante localizarlo y arrestarlo Porque aparte del de robo también le causó lesiones con el golpe a la persona de la tercera edad, a su abuela En este caso yo me encontraba abajo, yo no estaba arriba, arriba estaban otros compañeros Y mientras lo perseguían tratábamos de guiar las unidades conforme él iba Porque es muy común que mientras van avanzando él haga cierto movimiento, los ladrones hagan cierto movimiento Pues para despistar, despistarte y salir del lado contrario al que van las unidades Por lo cual iba pendiente y más o menos zigzagueando para en caso de emergencia Pues poder darme una vuelta de 180 grados Total que cuando lo tienen arrinconado yo veo que ya no hay escapatoria para él Que la única escapatoria para él era bajar e intentar correr por donde estaba yo Y otros compañeros, lo cual pues iba a terminar en su arresto Y solo escucho que el ladrón grita... No me van a agarrar, me la pelan. Y saltó también. Pero es que no sé por qué. No miran abajo, no miran abajo. Entonces era un piso, era una casa de un piso. Pero era ligeramente más alta porque estaba en un desnivel de la banqueta, de la acera. Entonces era como la altura de un piso y medio. Más o menos unos 1, 2, 3, 4 metros y medio. Y no sé ustedes, no sé ustedes. Pero yo si sí salto de un lugar alto, trato de caer con las piernas y si no, caer y luego rodar, ¿no? Como, bueno, sí, hemos visto incluso en películas, yo practiqué parkour de joven. Verga, ya estoy viejo. Pero, pero a eso me refiero, ¿no? Este sujeto cayó de puro... pues sí, de puro culo. Cayó con con la zona de sus nalgas, o sea, con, el, con la cadera. Y se escuchó un sonido literalmente como si golpearas un marro de, de, de, de metal contra el cemento, contra el concreto sonó así un golpe seco, seguido de silencio como por dos segundos y luego otro grito agonizante de ¡ah! ¿qué pasó? el tipo no se podía mover, estaba agonizando a dolor en el suelo lo tuvimos que esposar de todas maneras, es el protocolo eh, solicitamos la ambulancia ya se lo llevaron custodiado al hospital y después nos informan que se rompió la cadera se rompió la cadera, o sea, el, el saltó y como que a lo mejor en su... En su alucinación en su, en su mal comprender de la situación Pensó que cayendo con los glúteos Pues los glúteos amortiguarían el golpe Como amortiguan pues estar sentado Pero así no funciona Entonces se terminó fracturando la cadera Y pues al final pues sí, sigue, sigue en prisión Después de haber cumplido su, su recuperación en el hospital bajo custodia Y con esto llegamos a mi ladrón favorito Que... ¿Hace cuánto pasó esto? Como hace cuatro años Resulta que, bueno, he llegado a varios uh, alarmas de emergencia a bancos He llegado a como unas siete en mi vida De las cuales todas, excepto esta que les voy a contar Fueron verídicas, las demás fueron errores fueron eh, botones de emergencia Que estuvieron fallando, no se preocupen Eso se corrobora al 100% Te quedas presente, se corrobora Con las alarmas, se corrobora con los Con los gerentes y se corrobora Con el dueño del banco Entonces tienen que hacer todo ese proceso para Pues corroborar que la alarma es falsa, así que no se Preocupen por eso, no hubo Ningún ahí, eh, movimiento Maestro de, de, de un amo Del robo, el punto es que bueno, siempre Aunque sepamos que puede ser una falsa Alarma, siempre llegamos con la máxima Precaución y siempre esperando lo peor En este caso era verídico El caso era verídico Por los cristales Podíamos ver que la gente estaba Si bien no en el piso O asustada, se veía confundida Todos mirándose entre sí como diciendo ¿Qué está pasando? Y, y se les veía pues que es cara de preocupación Entonces Momento en el que quedamos unos compañeros En cómo íbamos a entrar Para poder ver la situación Porque nadie salía de banco ni nada Nadie hacía caso al, a la, a la, al, al altoparlante de la, de la unidad Para comunicarnos con el interior Entonces dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que entrar Al menos, a lo mejor no está pasando nada Incluso puede que a alguien le haya dado un infarto adentro Y en su ingenuidad En vez de llamar a emergencias Presionó el botón de asalto Pensando que era un botón para cualquier emergencia Entramos y llega una de las cajeras del banco, con un tipo, o sea, lo tiene agarrado así, como un muñequito. Era un, era un, un señor como de 50, 60 años de estatura, como de 1,50, un poquito delgado. Lo trae así como un muñequito de trapo y me dice, bueno, nos dice, eh, él es el, el asaltante. Y nosotros así de, eh, gracias, eh, lo esposamos y, ¿qué pasó? <risas> Platíquenos. Entonces la, la cajera saca una nota Que era una nota de amenaza Con la cual el señor llegó a la caja La entregó con el afán pues de que nadie se diera cuenta que era un robo Y esperando que la cajera le entregara el dinero Entonces la nota decía algo así Aquí se las voy a escribir eh, Igual con las, faltas, con las faltas de ortografía que tenía Pero era algo así como Buenos días por favor, ¿sería tan amable de entregarme el dinero que tiene a la mano? Esto es un robo, gracias, que Dios la bendiga. Qué, qué buen asaltante, se ve que es de los... Se, se ve que él tiene modales, ¿no? Como los tipos que llegan en una moto, te asaltan y te navajean. Entonces, después de corroborar toda la información, checar cámaras y que pues el mismo señor dijo, sí, sí, sí me pasé, ¿verdad? Y dijo, sí, señor, sí, se pasó poquito. Decía en la misma... Bueno, en la misma nota no decía, tengo un arma, tengo una bomba, ¿Tengo algo peligroso? ¿Voy a causarle daños a la gente? No Solo decía Buenos días eh, Sería tan amable de entregarme el dinero Esto es un robo Gracias que Dios la bendiga Con una ortografía pésima eso sí Entonces pues el señor fue llevado a la comandancia Y cuando le preguntamos Oiga y, y, pues, Fue curiosidad ¿Y ¿Por qué trató de, de, de asaltar el banco de esa manera? O sea, Hay otros métodos O sea no lo estoy sugiriendo Pero ¿Por qué? <ríe> o sea ¿Cómo se le ocurrió esa idea? Y el señor tan fácil, porque el señor nos platicó que él tenía su trabajo Que él no tenía la necesidad Que no tenía, pues sí, ningún tipo de, de urgencia, de dinero o algo así O sea, dijo algo como, eh, eh, me pareció me pareció curioso ver si funcionaba Y pues ya vi que no, o sea, el tipo, el tipo estaba aburrido Y decidió intentar robar un banco con una técnica inofensiva pues para de esa manera al momento del juicio tratar de salir libre o pasar su proceso en libertad porque igualmente pues tendría que pagar una multa o bien meses o incluso años de cárcel porque a pesar de que no haya sido un robo a mano armada sigue considerado como un intento de robo o un intento de asalto la verdad no sé ni qué intento de que sea ahí yo no soy juez entonces a lo mejor para tratar de aminorar el daño o incluso que vean que fue una tontería y ni siquiera lo tomen en cuenta pues trató de asaltar un banco de esa manera Digo, a lo mejor pegaba O sea, imagínense que, que en realidad le dan el dinero Y el tipo se va feliz y contento con Con una gran suma Por llegar y entregar una nota mal escrita Que dice, me entrega todo el dinero, por favor, gracias No lo intenten Otra cámara Acá estás, no lo intenten no lo intenten Y bueno gente Esto sería todo por el video de hoy Sé que es un video más cortito Pero es que en verdad Ahorita he estado muy ocupado Esta semana He hecho cuatro videos Para el canal secundario Y he estado streameando Pues considerablemente más tiempo Así que espero que lo comprendan Te dejo mis redes sociales Para que no termines Asaltando un banco Y mi canal de Twitch Donde estamos jugando Últimamente Toda la saga De The Walking Dead De Telltale Games Un saludo especial A los sargentos Y tenientes de este mes Quienes me apoyan Para hacer estos videos Más fácilmente Si tú también deseas apoyar al canal Da clic en el botón azul al lado del botón de la suscripción y únete a la tropa Yo soy Sierra y me despido